yendo al río Salado, junto al chino Luis y Juan, vamos al pesquero Don Eduardo con un hermoso amanecer, hermoso hermoso, sábado, junio, 19 si no me equivoco, el día pintalito lindo y vamos a hacer una pesca de costa, así que eh, ojalá nos vaya bien, después les contamos, ya estamos en Chacomus y muchos pescadores, ¿eh? con embarcación y sin embarcación, y una helada que ni te cuento bueno, nos vemos, chau chau bueno buen día, acabamos de llegar al pesquero Don Eduardo de la ruta 2 ahí se ve la ruta 2, acá ya estamos sobre el salado con una helada terrible y este neblina así que bueno ahora llegamos al sector, vamos a pagar la entrada y después nos vamos a a ubicar y vamos a ver cómo nos va, así que nos vemos, chao hasta luego, bueno, pagamos la entrada, y vamos a buscar un lugarcito, que hay gente que ha pernoctado, con el pastito blanquito, che, muy lindo, así que bueno, vamos a ubicar el vehículo y encontraremos algún lugar lindo seguramente. Está amaneciendo, ya hace rato, ya son casi las 9 de la mañana y ya hay unas cuantas cañitas ahí tiradas. Así que bueno, miremos. Seguramente después que levante un poquito la helada o algo, vamos a sacar. Nos vemos, chao, chao. Bueno, mejoró un poquito la pesca acá en el salado, acá pescando pejerrey, con filé coloreado, me apareció una carpa. Así que bueno, ahí estamos con la carpita, con un anzuelito número 8, la tenés que poner abajo, ¿eh? Eh, vení acá arriba, y así, bien abajo, y acá andamos con pan, bien abajo, ¿eh? ahí, va, ¿eh? ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, esa, está, ahí está. bueno una carpita como para arrancar acá la tarde. ¿Para quién es esto? Para del pescador TV. Chao, pesquero, don Eduardo. Nos vemos. Chao. Lo... Bueno, acá estamos tratando de sacar otra carpa, pegadito a la orilla. Un poco más grande parece. Y bueno, obviamente estamos peleándola un poquito con una línea de pejerrey y file de pejerrey piloteado, epa, epa, a dónde va? Queremos poderla sacar porque es un anzuelo no, no, quédate, la voy a traer acá Juan no, no, no, anzuelo número 8 así que no sé, vamos a intentar se quiere ir eh yo también la tengo que aflojar un poco Porque la verdad es un... suelo muy chiquito Y bueno Siguiendo a Gustavo Ferrey para para Juan Yo te aviso, está No te preocupes Que no está ahí todavía No, no la voy a poner ahí Sacala, sacala Que todavía pelea Mirá. Vamos a ver Cuando no pelee Yo te aviso Ahí va, eh para pará atrás. Ahí va, ahí va, ahí va ¿Pudiste? No, no, no, deje, se escapó. Una parecida a la otra, me parece. es más enojada. Ya va a ir, ¿no? Cita número de 15 milímetros redonda sin de pc de, de muchachos. Ahora voy a intentar abajo siempre, ¿eh? Ahí. A ver, a ver, para, ¿todavía no? No, no, no. Debe ser el momento. Intentar, eh, no es seguro, eh, no, no. Ahora lo voy a intentar, Juan, ¿vale? eh, ahí te lo mando, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está arriba. Muy bien, Juan, que compañero que tengo, eh, mirá otro, un par de kilitos calculo yo, así que bueno, la vamos a sacar y la vamos a ver para quién <ríe> vamos para